Imágenes insatisfactorias. ¡Hola, todos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oh, Vamos a empezar con la primera. Parece ser que es un folio con cuadraditos y que no están bien puestos. No sé si, si es que no saben dibujar o qué pasa aquí. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Esto es una libreta o qué es esto? Hay, hay un 5 en la fila de 6. No saben contar, ¿eh? no saben... Que el 5 va antes que el 6 y que el 6 va después del 5. Aquí el que puso estas baldositas pequeñas dijo, falta una baldosa. ¿Qué hago? ¿Lo dejo así o pongo otra de repuesto? En plan así discreto. Y es lo que hizo. Espero ahora poder editar y poner bien la cosa esta porque tengo un foco. Este dijo, voy a poner una baldosa de color rojo y nadie se va a dar cuenta se nota mucho el que puso esto Lo sabe poner enchufes a qué no dime que le des like te lo está diciendo y cuidado que es impostor que puede ir a por ti a que sí va a ir a por ti como le des like por si acaso te va a tu casa a picar yo le daría eh por si acaso pues aquí el interruptor este no entiende que tienes que encajarlo en medio o sea es que yo uh. De, de no sé qué explotar. Primero de todo, ¿cómo has conseguido poner los lacasitos bien puestos en una bolsita, tumbados y separados con una línea en medio? Y de dos colores. ¿Cómo lo has hecho? ¿No sabes separar ese colorcito, el amarillo, que se ve a la legua, que se ve que está mal y lo puedes pasar al otro lado? ¿O qué pasa? Voy a cambiar un poco esto porque no me gusta nada. Voy a poner lámparas. Pam. Pom, pom, pom. Y llega un momento que dice Me está quedando demasiado perfecto, no me gusta, eh Lo voy a cambiar Y a la siguiente ¡pá! Toma Así está perfecto qué que editó esto de los libros Parece ser que no se guardó el archivo <risa> El archivo de las letras Tú lo utilizas o cualquier documento de Ordenador, puedes guardar el archivo y este no lo he guardado. Ese día dijo: No lo guardo, ¿sabes qué? Yo paso, pues lo pongo más grande y lo otro más pequeño. Y entonces, así, pues estará igual que los otros. No está igual que los otros. Míratelo antes, primero. Míratelo. O sea, al final voy a hacer un vídeo especial de baldos, de puerta y escaleras. No hay más, es que no hay muchas cosas más. Creo que estoy grabando, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Ah, que dejes un comentario Me estás pidiendo ya demasiado Que quiere que comentes Por lo menos comentes dos veces Ya está, ¿no? No quieres nada más, seguro, ¿eh? Pues que comentes algo Respecto a lo que estamos hablando Y ya está ¡Chocada! Es verdad que no tienes manos No te falles, oye Está probando Y espero poder editar bien Con el croma que tengo Croma de color red. No sé por qué hablo inglés ahora Plan English, Pit English oh, Otro que se ha salido a la raya Bueno, este no es que se haya salido a la raya Es que se ha salido del punto de, de, de, de centro. Este no hacía mates en el cole. Este no lo sabe. Pero ¿para qué pones un palo ahí si ya has puesto una señal de que por ahí no se puede pasar? Imagino que será para la gente que es tonta y dirá: Ah, no se puede, pero yo voy. Pues no, no ves que pone que no se puede. No ves que hay madre que es como diciendo: No puedo dar aquí, no lo pases. Y tú pasas. Un rombo. No, no es un rombo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hexágono? Hexágono de seis, ¿verdad? Hexágono. ¡Ah! El gris que acabo de ver. ¡Qué repelús me da! ¡Qué repelús me da! Te lo voy a explicar, ¿vale? Es muy sencillo. El primero se ve a la lengua, ¿vale? Que es blancos que van al revés. Es decir, los rombos negros, los dos últimos de abajo, van aquí, o tres, que en realidad son tres y los otros dos rombos blancos van arriba. Eso está claro, ¿verdad? Pero luego hay uno, un cringe muy... que a mí por lo menos me da repelús y es que está torcido. No te has dado cuenta, ¿verdad? Yo te lo enseñaré. Fíjate. Baja, baja, baja la línea, baja la línea, bajas por la misma línea, atención donde acaba. qué dice... Que si te está gustando mi contenido, contenido lo que hago, cómo soy y todas esas cosas, que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones si es que llegan. Otra cosa es que lleguen. Ahí ya, eso es otra cosa, ¿verdad? Yo no sé por qué hago así, me mm, pongo I, a cantar. I am studying English, but it's very important for work. Creo que lo he dicho bien y he pronunciado bien las cosas por aquí te dejo cositas, para que te suscribas, mires vídeos y cosas esas Muy bien, espero que esté grabando Pero ahora he puesto más luz, así que el foco ahora enfoca más Claro, pues eso se llama foco, porque enfoca Si no enfocara, no se vería nada Imagínate que un día yo dentro de casa, yo flipo Sacas el paraguas, dicen que te da mala suerte Ya más mala suerte que eso no te puede ir O sea, vamos a ver, digo yo si está lloviendo dentro de casa, en plan gotea, abres el paraguas. ¿Te dicen que da mala suerte? Has mala suerte que te caiga agua del techo? En serio, que tengas un buen día, buena tarde, buena noche, según donde veas esto y, y cuando veas esto y todo eso.